con la experiencia y la capacidad de nuestro compañero Ramón Antigua en esos temas políticos y hoy tres temas a los cuales pretende Ramón Antigua con nosotros y ustedes pues darle sus pinceladas y el primer tema que tiene nuestro compañero Antigua es el tema de que me sorprendió Nelly ¿verdad? cuando nosotros pues escribíamos el tema y es que funcionarios del PRM a juzgar por lo que la percepción que tiene Antigua están bailando la misma música de los pelereístas. y quisiéramos que Antigua lo describiera, ¿por qué tiene esa percepción De manera en este explícita. Momento? Exactamente. <risa> Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días los lo más de 5 millones, más es más, eso es infinito, <risa> de, de, de televidentes que diarios se comunican con nosotros y que nos dan el privilegio de que de lunes a viernes se edifican, se informan a través de esta plataforma. Eh, no debo de, decir. No dejes de mencionar, como diría nuestro amigo Emanuel, ¿dónde está la mascarilla, verdad? <risa> él aquí. No me quita, no, no, no, se me quite decirle, pedirle que la usemos, señores. La gente está muriendo todavía. Uh -huh. Del COVID. La mayoría de los que están muriendo que es de un infarto, ese infarto lo produjo el COVID. <risa> Para que no crean ni que, que es verdad que ¿Qué es la vacuna. Miren, quiero eh diría un amigo mío, preambular este comentario el inicio de este comentario eh, felicitando a un grupo de hombres y mujeres que ayer fueron juramentados por, eh, por el primo de, de Nelly Ten eh, Eduardo Alberto Ten que se formó anoche en el Club El Mayorista, el patronato de apoyo a la Policía Nacional, es un grupo de empresarios personalidades que tendrán entre otras funciones la de recabar apoyo, recursos para apoyar, vale la redundancia, a la gestión de la Policía Nacional en la persona de Eduardo Alberto Ten. Él dijo que enero. va a poner abogados para defender a los militares. Y va a sí. trabajar anoche, hizo una, una intervención como de 20 minutos magistral respecto al compromiso y a la responsabilidad que él tiene como director general de la Policía Nacional llamó como cuatro veces a Jesús, a Dios, para que lo acompañe en esta eh, peligrosa tarea, decía él. Pero convencido, según decía él y yo no me cabe duda que es capaz de hacerlo con el apoyo, lógicamente, del presidente de la República, que es el, como él decía el, el comandante en jefe de la fuerza armada y la policía nacional. La idea es que una, en San Francisco de Macorís una pena que no tengamos imágenes eh, para. En San Francisco de Macorís quedó constituido anoche el patronato de apoyo a la policía nacional. Que tendrá como función, le dije, eh, ayudar a comprar vehículos, arreglar los vehículos. Planteaba el, el general ten que a veces tienen un motor parado por una cajebola que cuesta 500 pesos. Entonces ese patronato tendrá la responsabilidad de viabilizar es que esa cajebola no. para Porque comienza con la guagua esa qué? que tienen ese humo. ¿Qué pasa? que ¿Ustedes lo han visto? Esas son de las cosas que que, increíble, que, que van que a hacer. Se pierde toda y, la visibilidad. Hemos, Eso es por lo que corresponde al territorio de nosotros, ¿verdad? Porque... Él está haciendo ese recorrido eh, por todas las provincias del país. Lo ha hecho en, en, en el sur, en dos provincias, lo hizo en Moca, y nosotros somos los cuartos. Eso es interesante, Artigo, hacer un, un, un apunte. En ese sentido, ya usted que está involucrado también como parte de este patronato, también fue interesante, de hecho, de hecho lo es así, es el involucramiento de los diversos sectores de la sociedad en apoyo a este tipo de gestión. En eso, ese, ese es el compromiso que asumió el patronato ayer, eh, conformado por hombres y mujeres que van a apoyar esa gestión. Interesante. Eh, miren, cuando le de... El baile. ¿Eh? El baile. Sí. <risa> lo que sucede es que parece ser que quien está tocando la música de esta fiesta son el, es el Partido de la Liberación Dominicana. Y es agradable lo que están bailando. Sí, le es muy agradable, muy chulo, están eh, muy contentos, están embriagados de esa música los perremeístas que el presidente de la República le ha dado la confianza y el privilegio de dirigir alguna institución del Estado dominicano. Y podemos decir el caso más reciente de la, del senador de, de María, María Trinidad Sánchez, eh, que inclusive eh, dijo que iba a renunciar si le descubrían. Eh, quizá es porque son, creo que, 462 millones de pesos que ha sido, le ha sido adjudicado después que senador. Uh -huh. Quizá él, si le hubieran dicho mil, él hubiera renunciado. Él es un pecata minuta. Por eso sí. te digo, porque él aspiraba a que le descubrieran mil o dos mil millones de pesos <risa> en compra eh, insinuada en su condición eh, de, de, de senador, el señor Victoria Y. Entonces, ella. como lo que le encontraron fue 462 millones, 464 millones de pesos que él ha tenido como eh, ganancia de causa en esas licitaciones después que él es senador en un año entonces como son 400 y él esperaba que eran 2000 por eso él ya no tiene compromiso que renunciar con cumplir con su palabra eh, recordemos lo que se dio en el también en otro eh, momento en otra investigación Antigo, pero ¿cómo, en otros cómo, escenarios cómo asociamos eh, la música que lo está embriagando, que la, esté tocando, la está tocando el, el PLD, o a sea, José lo que usted dice, y que, que la están bailando, eh, se la están disfrutando, por ejemplo, Bueno, López te Remy. lo voy a poner en paralelo. La cultura Feli política. Bautista, Victoria Ye. Exacto. Más de lo mismo. Feli Bautista, Victoria Ye. Y entonces tú te encuentras con que cuando Abel Martínez estaba, era una, se gastaban en caviar, cientos de millones de pesos al año, y entonces ahora hicieron una investigación Y por igual En vinos caros En, en buenos almuerzos En gastarse 89 mil pesos por noche Para una comisión Ir a, a, al este, a un hotel A estudiar el código El, el código penal Pero no tienen un jodido salón ahí mm. Y tienen oficina Quizá ya las ideas fluyan busca, De manera diferente bu, Busca el congreso dice, del dicen, Dice Meli que usted como Como eh, conocedor que las ideas fluyen mucho más frecuencia cuando claro. de, adiós, será por la compañía que yo estoy seguro que no es con quien tú piensas que, que andaba cada uno de ellos no por los o los cada finos, una de ellas no es por los finos, eh, de forma que parece ser que no hay, recordemos el caso de, de, de, del, del Ministerio de, de la Juventud que dicho sea de paso eh, me escuchaba esta mañana que ayer muy tarde o hoy por la mañana será depositada una querella contra la, la ministra de la, la ministra de la juventud de este momento mm -hmm. Luz del Alba qué sé yo qué no recuerdo el mm -hmm. apellido que, que, que fue la que sustituyó a Kimberlin eh, señores pero oye, oye por qué yo digo para porque hoy es jueves es una, la antesala del viernes <risa> de porque yo hablo de música porque oigan, oigan lo que se plantea el el, el rum-rum que hay con relación a la posible eh, destitución y encauzamiento por ante la justicia de la ministra de la juventud. Porque ella está trabajando con las mismas personas que tenía kimberly aquella que, que, que eh, suspendió el presidente, que creo que ella renunció, uh -huh. y entonces final... el personal de kimberly según el rumor, eh, ante la, la, la querella que se depositará o se depositó en el, en el PECA, que dicho sea de paso también se dice que la depositó el consultor jurídico del, del Ministerio de la Juventud. Y entonces todo el personal que tenía eh, Kimberlin es el personal con que se quedó Luz del Alba, la actual Ministra de la Juventud. Entonces ese personal junto con Kimberlin desde afuera ha orquestado, oye qué defensa, ha orquestado un proceso... De descrédito y de hasta el extremo de, de, de llevar a cabo una investigación, una auditoría a la gestión de, de Luz del Alba, desde el año pasado hasta ahora, para desacreditarla, someterla a la justicia y que entonces Dios Kimberly pudiera limpiarse. Por eso te hablo Pero de lo música. Es que ser Recuerden cuántos casos se dieron en el PLD, en esa música a la que me refiero, de este tipo de zancadillas. Pero ese, esa teoría, ese discurso de la actual ministra que le quieren hacer daño, o sea que no está real. Los defensores sí. de ella. Okay. Los defensores mm. de ella. Entonces, el caso es que hay un escándalo, hay, hay un chichón ahí eh, en el Ministerio de la Juventud, que es peligroso. Porque, señores, yo les digo, este es un país que se está formando. En un país para mujer y para digo, juventud, pero y es, yo estoy de acuerdo ahora, ahora es, tenemos que saber, porque yo digo, cuando me hablan de juventud, yo me recuerdo de Marta Heredia, que fue un ícono, un modelo de comportamiento, de juventud, de trabajo, de sacrificio, de crecimiento, de venir de abajo hasta subir. Y le encontró, tuvo presa por, por tráfico de drogas. Nosotros estamos. Eh, mira, no es que yo digo que ese que, que es el modelo. Ahora, no cojamos los modelos. el hecho de juventud, no me lo meta todo estamos, ahí. Estamos en, en, en un solo. Eh, estamos eh, tratando, ¿verdad?, de entender eh, esto, este tema que Antiguo ha traído hoy, porque, por ejemplo, hablar de que, de que los PRMistas o los funcionarios están bailando la música que están tocando eh, los PLDistas, por ejemplo. Podríamos entonces decir qué hay entonces que quieren hacerle daño también al senador por la, por la provincia de María Trinidad Sánchez, porque compra y contrataciones eh, da un informe y dice que con empresas propiedad del senador eh, participaron en licitaciones y fueron beneficiadas con una cantidad significativa eh, de, de recursos, más sin embargo, eh, ahora se quiere decir otras cosas y el mismo senador plantea otras cosas. O sea, es, es, es parecido entonces, sí, lo de la, la, los ministros de la juventud con la con la situación actual. Mira, la comparación que quiero hacer, y le pongo el tema jocoso de los PRMistas están bailando la música que tocan los peledeístas. Es una manera de hacer la comparación y significar que están haciendo los PRMistas lo mismo que hacían los peledeístas, entendiendo que las consecuencias serán las mismas de los peledeístas. Y este el error y el sí, gancho. Sí, pero muy grande. Porque pero... del caso de, de, los, de los peledeístas tocando su propia música, bailando su propia música, hay pocos casos que tú puedas decir que se judicializaron, que no sea el caso de Odebrecht. Pero que aquí Sin se embargo, le, ahora se le está poniendo se le está a poniendo todos lo los casos que se están denunciando se, se le está, le está, está lo poniendo los correctivos, sí. que tú dices, se está llevando a un régimen de sanción. Y lo que están conmoviando un poquito es como que el presidente no aguanta mucho ruido ni rumores. Inmediatamente, que lo vimos con lo del de, eh, señor de correo postal, escucha un rumor o algo. Y esas renuncias son entre comillas, porque yo entiendo que es que te dicen renuncia para una investigación. Preséntala para que salga un poquito más. Y luego entonces tú vas y vas a ser destituido. Instituto sí. sí. Postal es que que... Dominicano. Sí, sí. exacto. Sí, el, el Instituto Postal, postal, postal Dominicano, Dominicano mira, mira cómo se da. Eh, lo mismo que se daba en, en las otras instituciones, en el gobierno del PLV, y, y como te digo, cuando hago la relación de la música, es eh, para que tú veas que está sucediendo lo mismo, y yo no creo que el director del, de aquella orquesta es el mismo director de la orquesta de ahora. La música en el oído de los funcionarios del PRM, es la que está funcionando en el oído de ellos. Entonces no y pueden, ellos creen que no hay consecuencias, Antibar, pero no la ven. No pueden aprender a cantar de oído, tienen no, que aprenderse la partitura. La partitura, <risa> entonces, ¿qué sucede? Que ellos están bailando una música sí, que, sabes, está tocando, la <risa> que está tocando de oído. Uh -huh. Pero ellos, ellos creen, no se han dado cuenta, que el director de la orquesta no es el mismo, que sí, lo cambiaron. Sí. Ellos están ahí, con la cabeza baja y sucede que el director se lo han cambiado. Pero no despiertan porque, oye, mira, el caso de Faña, Ay, por una falda. Un hombre de, un hombre de edad ¿Mm? y de la confianza y, del y presidente. Y yo no digo que él sea culpable, ni lo es, y la justicia determinó que no, no es culpable. Ahora, a mí casa? no me han demandado. Pero, está en su <ríe> caso. El presidente de la República se supone que por lo mismo que lo demandaron a él. Yo creo que el presidente de la República reúne mejores condiciones, para dejarse llevar de eso Ahora, se lo han propuesto al presidente de la república <risa> Usted no Lo sabe ha intentado <risa> eh, Entonces Tú vas el caso de, de, de, de, de la... Agricultura En agricultura, señores Eso fue, eh, está tapado ahí Pero es un escándalo extraordinario con el tema De la, de la fiere porcina eh, Que compran con... y compra, Venden, compra el gobierno, está comprando dos veces Los puercos y con a, algunos se, Seguimos con lo de la juventud mm. No vamos con el caso de la juventud vamos. el asunto en, de lo, de lo, del, del, del embajador, de, ¿cómo se llama? Del consul, del cónsul. Hay eh, el, el embajador de aquí de Santiago eh, y, un vice, y, y el, los viceministros. Correcto. No vamos al... A, a, señor, un ruidito ahí que, que Dios quiera, Dios cuide a ese funcionario, porque eso debarataría impactaría significativamente en la imagen del presidente de la República y es aquello de las de las... Eh, Orquídeas, que compró el, el ministro de Educación. Yo eh, tengo, o sea, escucho, leo algunas informaciones sobre algunas cosas que dicen que suceden en educación, que les repito, yo quisiera que Dios ampare a ese funcionario, porque si ese Afulcar. cae, sí. Oye, lo del presidente es... Porque estamos hablando del funcionario, del dominicano, el ciudadano, con mayor nivel de cercanía política, del presidente de la república. ¿Y quien fue su director eh. de campaña también? No, y el ideólogo de que el presidente asumiera esa posición de ser candidato. Uh -huh. La hechura es la composición de ese concepto, de esa, de esa decisión, es de, de, de ese funcionario. Pero Entonces yo quisiera de... que Dios lo ampare Look, el... y que él despierte, porque un lío en los pies del es un lío en la cabeza del presidente de la República. Antigua, otra cosa que se comenta es que muchos de esos funcionarios son... Claro, el PRM, ahí está Hipólito, pero dicen que mucha gente de Hipólito, a nivel interno, le ha estado haciendo también ruido y daño. A lo que atisando, es, moviendo, ajá, A pisando, moviendo... Eh, a lo que es Abinader, y como que Abinader no tiene realmente funcionarios que sean muy del, muy cercano del PRM. Son la gente de Hipólito. ¿Qué sí, usted eh, piensa? Yo pienso que no necesariamente. No necesariamente. ¿Tú sabes por qué? Porque... El de agricultura no es de, de Hipólito. Okay. De Hipólito tiene las Fuerzas Armadas. Tiene. Bueno, el, sí, sí, el de agricultura es de Hipólito, perdón. Uh -huh. El de agricultura es de Hipólito. Hay muchos, digo eh, Sí, tienen, pero hay mucha gente de los nuevos, nuevos, nuevos, nuevos, que son del, de, del grupo de, de, de Abinader. Porque, oye, ¿cuál es el asunto? es que mientras el presidente de la república esté trabajando con el enemigo adentro, los, los resultados serán los mismos. D decían eh, Einstein, que después se le adjudicaba a Jenny Berenice, planteaba que haciendo lo mismo no se pueden tener resultados diferentes. Entonces, si la forma de cómo están operando... Pero te repito también, yo no sé en qué que piensan los funcionarios del gobierno del PRM, los, los funcionarios del gobierno de Luis Sabinader, para no decir el PRM, de Luis Sabinader. Porque con un perdonando del señor presidente de la República, con un tipo como el presidente de la República, capaz de, de, de, de, de declarar 4 mil millones de pesos de patrimonio sin haber estado en política. 4 mil millones de pesos sin haber estado en política. Llegar ahí y decir yo gano 450 mil pesos, todos los meses yo lo voy a dar a una institución, a instituciones diferentes. Decir que él canceló a Faña, que es uno de los ideólogos de, de, de ese Poner un fideicomiso para que le sus empresas. De los más cercanos colaboradores. Entonces, Entonces, eso debe ser una advertencia antigua, una advertencia a todo el equipo, a la estructura hay, que hay ha Ahí es que te digo que parece ser que no han levantado la cabeza los funcionarios del gobierno. Para ver, el director, para de ver que cambiaron el director de la orquesta. Entonces... Eh, Va a llegar, mira, el año que viene con dos escándalos que, hay, que hayan de, de, de, de, en, en el gobierno. Yo no sé qué va a hacer el presidente de la República. Porque, no, señor, en el poco no, tiempo que tenemos, lo, si, medimos, antiguo, si seguir... medimos por unidad de la cantidad de escándalos, de ruido que ha habido... Eh, van a tener antiguo, poca comparación no, y si lo extrapolaban no, a cuatro antiguo, años Él va él va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta el momento Ruido que le llega, situaciones que él asume y, y toma las de decisiones personas. Pero lo, sí. que te, lo que te quiero decir, Víctor, señores, por Dios, ¿cuál es la anguria. Mira, los funcionarios del gobierno de Luis Abinader son los primeros funcionarios de la historia de la República Dominicana Que llegan ahí millonarios todos Ahí no llega uno, so, uno solo bueno, de los pobrecitos es el de Agricultura con 400, 800 millones de pesos. Sí, hay que ver esa declaración. O sea, lo que, lo que se supone... O, que... o, espérate, o es que hicieron como hicieron en el gobierno de Hipólito, que se comenzó, oye, ¿cómo se hacen las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas son en función de lo que yo pretendo robarme. El... Y yo entonces la pongo, bueno, yo voy a salir aquí con 300 millones de pesos, yo con apenas 30, 30 millones de pesos en activo, Hago una declaración de 300 millones de pesos Porque yo creo, uh -huh. me han dicho mis asesores Que ahí se pueden picar un una, una, si no no una, una de las razones que se, Una de las expectativas que se creó en principio antigua era precisamente eso O sea, los, la, los funcionarios que llegaron al gobierno Que fueron nombrados por el mismo Luis Abinader eh, se, se puede ver, se puede notar Realmente la poca necesidad Que no hay ninguna, un, siendo no. pobre No hay ninguna necesidad que usted vaya a ser un... un un papel ridículo al Estado, eh, pensando que lo que usted va a administrar es suyo, y eso es del Estado. eso todas las expectativas que se crearon, ¿no? Quienes están ahí al frente de los diferentes ministerios son personas que no tienen la misma necesidad de, de hacer de cosas en contra como de la ley. Pero realmente eso ha sido... No, y y eh. también como que, como demasiado angurrioso, porque, señor es un <risa> año, espérate, El caso, ajá, que tranquilízate, no lo a gañalo. El caso de la lotería. De la lotería de, de, nacional... De, de, de, de, de, no había pasado ah, un sí. año todavía ya estaban haciendo diablura. Entonces, pero lo interesante de eso antigua es, y en eso debemos de estar de acuerdo, es que el gobierno, el presidente Luis Abinader ha estado tomando los correctivos de lugar, no ha hecho caso omiso ante esa denuncia, sino que lo ha puesto a disposición de que se haga También lo que, aparenta, que se puede hacer. aparenta, hay dos cosas. Luce negligencia, poca capacidad de administración, de gestión de los funcionarios, y una dirección de una dirección de, de compras y contrataciones efectiva que está funcionando y a la que le están poniendo atención, con un ministerio público que le está poniendo caso. ¿Tú me entiendes? Dice, dice un amigo televidente que también Hipólito tiene la seguridad social. <risa> no, cuando comencemos a contar, eh, como decía Nelly, él tiene, él tiene claro, muchos mucho pedacitos. Se sí, sí, sí, hace sí. un gran pedazo. Sí. Pero, sin embargo, lo que te quiero decir es. Los que están puestos en esas posiciones no son PRDistas, porque también estamos muy dados a decir que, que, que, que el PRM se ha PRDizado. La, de, la, ministra de la, la ministra anterior, de la, de, la, de, la, de la ministra actual de la, de la juventud, no es sindicada PRD, PRDista a la base, No quiero, yo no soy abogado del PRD. ¿Qué <ríe> yo no soy abogado del PRD. Pero... La idea es, señores, que llamar la atención, eh, eh, ayudemos a, a un presidente que ha demostrado y que, que ha demostrado no tener necesidad y que quiere resolver los problemas de este país. Pero entonces, señores, Antiguo, con funcionarios, con ciudadanos, con claro. compañeros, con amigos del presidente, como los que hemos tenido, que él mismo ha tenido que cancelar. ¿Tú sabes lo que significa para el presidente tener que cancelar a quién? A quien la él nombró llegada, y a, a quien depositó él le dio su la confianza, confianza pensando a que quien podría hacer un buen él trabajo. él tuvo la confianza y llamarlo a su casa a anoche y la demás, decirle: Necesito que me ayude, porque me imagino que es un tipo de nombramiento así. Y que sí. es corresponsable de que tú estés en la posición donde está como presidente de la República. Antigua, el tiempo se, no está eso, se nos está yendo, pero yo quiero que usted me aclare <risas> algo y es con respecto a Victoria Jetta, el senador. O sea, sáqueme de duda porque yo he interpretado como, o según lo que él plantea, como que se le quiera hacer daño, porque ¿Por qué después de compras y contrataciones, eh, eh, de emitir esa esa esa eh, ¿cómo se llama? ese informe donde se demostró, entonces ahora eh, sale a decir de una manera de, de limpiarse, de que no, que fueron por cada minuto, que fueron eh, como compras que se hicieron que no se necesitaba, la, la, la, el, del concurso de las no, licitaciones que, que se sucede un peso es, ilícito no es entonces, per cada minuto un lo, peso ilícito lo que sucede es que también entonces, hay una se, cosa, hay una sumatoria de eso él puede el umbral creo que es de a, eh, él estaba por debajo del umbral como dice él, también, él es entonces alcalde va a tener compra y contrataciones eh, que pedirle disculpas sí pero ¿eh? no lo, oye cómo se, cómo se manejaba y cómo se maneja si el umbral es 100 millones entonces hacen 7 de 75 millones no han superado el, el umbral, pero entonces, ¿qué ha hecho compra y contracción Te la ha sumado y te dice, está bien, tú estás por debajo del umbral, eh, tú no tienes responsabilidad en eso, pero cuando yo la asumo, como lo de la ley 155.17 uh -huh. eh, de, de, de, de, de lavado de adictivo, te suman todo el patrimonio, entonces se te aplica la ley. No es un santo, como tampoco es ilícito totalmente, porque él lo hacía en el marco de una estructura ger, gerencial que había, y que ahora ha sido desmontada. Okay. Bueno.